Existen cuatro habilidades claves que tienes que tener como empresario o como líder para que tú hagas que un negocio funcione adecuadamente. La primera es, tienes que tener habilidades de ventas. Este es el primer punto y si se fijan, pues es eh, algo que se escucha demasiado sencillo. Pero la mayoría de las empresas o la mayoría de los empresarios no ...tiene desarrollada esta habilidad como se debiere. ¿A qué nos referimos con esto? Realmente un negocio, ¿de qué sacas sus ganancias? Pues de las ventas. Si no tienes ventas, puedes tener el mejor producto del mundo. Puedes tener realmente un negocio perfecto. Pero si no vendes, pues realmente no vas a obtener dinero. Entonces tienes que comprender que todo el tiempo vendes. Todo el tiempo eres una venta constante. La segunda habilidad son habilidades de liderazgo que vienen muy amarradas de la primera, pero eh, realmente pues son complementarias. ¿Por qué habilidades de liderazgo? Porque tú al formar tu mente maestra o al tener tu negocio propio o al tener tu asociación, o etcétera, etcétera, vas a lidiar con diferente tipo de gente y no necesariamente toda la gente te va a caer bien. Entonces tienes que desarrollarte como líder para poder formar una mente maestra exitosa. La tercera son habilidades de contabilidad. Si no tienes habilidades de contabilidad, pero sabes vender y tienes habilidades de liderazgo, va a ser muy complicado que realmente tengas una vida plena en tu negocio o que realmente vayas a tener las ganancias que consideras tú eh, como un negocio exitoso. Entonces tienes que tener las bases de lo que es la contabilidad. ¿Qué son ingresos? ¿Qué son egresos? ¿Qué es un estado de resultados? ¿Por qué? Porque si realmente quieres formar algo grande, la contabilidad es algo clave. La cuarta es una que muy poca gente tenemos, que son habilidades de inversión. Tienes que saber, después de que empieces a ganar dinero, cómo invertirlo. Tienes que saber cuál es la mejor forma de invertirlo y vas a decir y seguramente la vocecita te está traicionando en este momento y te va a decir no pues yo tengo dinero en el banco y eso es el dinero en el banco no es saber invertir, eso es saber ahorrar y es una parte importante, pero tienes que comprender que tu dinero son soldados y tienes que hacer que esos soldados trabajen para ti, no al contrario, no tienes que trabajar por dinero, tienes que hacer que el dinero trabaje por para ti. Y por eso es importante que tengas habilidades de inversión, que sepas cómo invertir, que sepas invertir en bolsa, que aunque no seas experto, que mínimo tengas las bases para que puedas contratar a alguien que tenga habilidades de inversión, pero que tú sepas que va a tener éxito.